Bueno, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en el día de hoy en este evento que ha organizado la Agencia Nacional del Espectro sobre la capacitación de nuestra herramienta Visor de Espectro. Vamos a dar unos minutos para dar inicio al evento, para esperar que se conecten otras personas que ya están en este momento ingresando. Mil gracias. Buenos días a todos nuevamente. Me presento, yo soy Diana Paola Morales Moras, Subdirectora de Gestión y Planeación Técnica del Espectro de la ANE. Por respeto a las personas que ya ingresaron antes de las 9 de la mañana, vamos a dar inicio a nuestro evento, esperando que se conecten también las otras personas que nos van a acompañar. Están todos bienvenidos a este evento de la Agencia Nacional del Espectro, cuyo objeto es poder compartir el funcionamiento de nuestra herramienta visor de espectro. Y adicionalmente, hacer el lanzamiento de un nuevo módulo de nuestra herramienta, el cual está a disposición de toda la ciudadanía, sin importar que la ciudadanía sea, tenga conocimientos específicos en ingeniería o en temas técnicos. Agradecemos la presencia de todos ustedes. Esperamos que este evento sea el inicio de un trabajo conjunto entre ustedes y la Agencia Nacional del Espectro. La herramienta que ustedes van a ver en el día de hoy, visor de espectro, para los que ya la conocen y ya han tenido la posibilidad de ingresar, saben que tiene dos módulos, tiene el módulo de ocupación y el módulo donde están los otros servicios, donde se pueden realizar análisis de cobertura y también verificar disponibilidad de espectro. Estos otros módulos, para los que han conocido la herramienta, son el módulo de microondas y el módulo de radiodifusión sonora. Pero en el día de hoy vamos a lanzar el módulo de cubrimiento a través del cual las personas interesadas pueden ingresar a hacer estudios de análisis de cobertura y también poder revisar la disponibilidad de espectro que se tiene. En el módulo de ocupación, todas las personas pueden entrar a revisar la ocupación de espectro para servicios microondas para radiodifusión sonora FM y AM y a partir también de hoy del módulo de, de cobertura. La capacitación en el día de hoy va a ser una capacitación muy interactiva en la cual adicionalmente no solamente se va a mostrar cómo funciona el módulo, sino se van a hacer ejemplos prácticos de cómo va a ser esa utilización. Los invito eh, para que nos acompañen, para que realicen sus preguntas a través del chat estas preguntas van a ser leídas al final de la capacitación y eh, adicionalmente también en el chat vamos a compartirles una breve encuesta porque para la ANE es muy importante recibir la realimentación de todos nuestros usuarios sobre este tipo de eventos. La capacitación en el día de hoy la va a realizar la ingeniera Joana Cruz, ingeniera que hace parte del equipo de la Agencia Nacional del Espectro y del Grupo de Ingeniería de la Subdirección a mi cargo desde hace seis años. Joana, bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias, Diana, por la presentación. Eh, espero que esta capacitación sea de mucho provecho para todos. Y pues sin más preámbulo, iniciamos. El visor de espectro, como lo mencionó Diana hace un momento, es una herramienta bastante eh, amena y que nos permite realizar la consulta de la información de todos los parámetros técnicos que se pueden compartir de, a, a través de estas herramientas, de todas las estaciones eh, asignadas, es decir, que cuentan con la autorización del Ministerio para, para hacer uso del espectro de radiodifusión sonora, eh, los enlaces fijos punto a punto, las estaciones de cubrimiento, eh, televisión TDT, y además nos permite conocer cuáles son los canales que están siendo utilizados por los eh, dispositivos de espacios en blanco. Eh, por otra parte, eh, pueden, se, es posible realizar la simulación de enlaces microondas de las estaciones de cubrimiento, que es lo que vamos a profundizar hoy, y de las estaciones de radiodifusión sonora. Todo esto con respecto a la asignación, es decir, tiene en cuenta todo el universo de estaciones que han sido asignadas hasta el momento en el que se va a hacer el ejercicio de simulación para revisar cómo conviven las estaciones que están siendo analizadas en el ejercicio versus todo lo que está asignado, que es importante tener en cuenta en este aspecto. El espectro es dinámico, es decir, todo el tiempo nosotros, como Agencia Nacional del Espectro, estamos recibiendo solicitudes de análisis técnico para agregar, modificar o cancelar estaciones eh, o parámetros de, de las mismas que ya están asignadas. Entonces, en el momento en el que se hace un ejercicio, se puede obtener un resultado. Este resultado puede cambiar si, lo, si hago este mismo ejercicio mañana, por ejemplo. Otra cosa que es importante tener en cuenta es que, como bien lo decimos acá, el, el visor de espectro hace un ejercicio que les permite conocer previamente a presentar cualquiera de las solicitudes, cuál puede ser el resultado que van a obtener después de hacer el análisis técnico. Eso no significa que cuando ustedes hacen un ejercicio en, el en los simuladores, el resultado ya les garantiza la viabilidad de lo que están solicitando, ni consiste en un permiso. Eso es muy importante. Listo. Para ingresar, hacemos, bueno, ingresamos en cualquier navegador el enlace que, encuentras, que encuentran aquí en la parte de abajo. Eh, Espectro-co.ane.gov.com. Listo. Entonces ahora les voy a compartir esta otra pantalla. La, este es el URL que les acabo de mencionar. Cuando ingresan acá, van a encontrar esta pantalla de login. ¿Qué debemos hacer si ingresamos por primera vez? Podemos realizar el registro si queremos ingresar como un usuario pues como cualquier usuario, pero también tenemos la opción de ingresar eh, utilizando el usuario que, con el que ya presentan las solicitudes de espectro ante el Mintic. Entonces ingresan en esta parte, colocan pues su NIT y su contraseña. Yo tengo otros módulos porque pues realizo otras funciones, pero en la parte de aquí abajo encuentran el módulo de visor de espectro que los redirige a este mismo enlace. Solo que ya ahí habrían ingresado con su usuario. Listo. Eh, para poder ingresar, in, colocan el correo o el NIT con el que están registrados su contraseña. Eh, certifican que no son un robot. Eh, esta parte es muy importante para poder ingresar, para poder registrarse. Es importante conocer los términos y condiciones que están aceptando para poder hacer eh, uso de estas herramientas. En muy pocas palabras, nosotros utilizamos estos datos que como les mostré son muy básicos para contactarlos en caso de que se hagan eventos de difusión de este tipo. Listo. Ahora, en general, el módulo de visor de, el visor de espectro está compuesto por dos secciones, la parte de sistema de análisis de espectro y la parte general. En esta parte general podemos encontrar todos los documentos que nos pueden interesar para todos los otros módulos, videos, enlaces a, a los manuales, por ejemplo. Bueno, todo esto lo pueden encontrar acá. Aquí pueden filtrar qué tipo de información están buscando, si quieren ver únicamente los enlaces. Y aquí, haciendo clic en el ojo, se dirigen hacia los enlaces que están indicados acá. En el historial de versiones. Eh, colocamos todos los cambios que se están implementando. Pues esta herramienta también la idea es ir mejorándola constantemente y por eso encontramos nuevas versiones. Si por ejemplo lo que les estoy explicando hoy. Eh, ingresan y es diferente. Pueden consultar en esta sección. ¿Cuáles son los cambios y cómo? ¿Cómo pueden manejar cada uno de los cambios? En el. En la sección de sistema de análisis del espectro encontramos el módulo de ocupación de espectro que es en donde se encuentra toda la información de la asignación y vamos a ingresar para hacer un breve recorrido y que lo identifiquen. Y los módulos con los que hacemos los ejercicios de simulación. Listo. Este módulo tiene varias ventajas. Aquí pueden ver la información de, como les mencioné, tipos de uso, microondas, radio, radiofusión sonora FM y AM, estaciones de cubrimiento, que son las que nos interesan en este momento, eh, el, todas las estaciones de televisión digital terrestre que están autorizadas en Colombia, y como lo mencionaba, eh, recientemente incorporamos también la información de los canales de espacios en blanco, que hacen un uso libre del espectro, es decir, no es como tal una asignación, pero eh, esa información la podemos mostrar acá. En esta parte seleccionamos el ámbito geográfico que nos interesa y hacemos clic en filtrar, o sea, básicamente son estos tres pasos. Al hacer esto, podemos ver que la información en el mapa se encuentra agrupada o clusterizada y esta agrupación se puede distinguir por los diferentes colores de cada uno de los círculos. Entonces, para más de 50 estaciones podemos identificar que hay un círculo rojo entre 25 y 50 estaciones. El círculo es naranja y en la medida en la que nos acercamos o nos alejamos del mapa, podemos ver cómo la información se reagrupa. Finalmente, encontramos la mínima unidad, que sería una estación, en la que si hacemos clic, podemos ver la información de, de sus características técnicas pero bueno, ¿qué pasa si yo quiero ver en realidad todo este grupito de estaciones? También podemos hacer clic sobre el grupito y empezamos a navegar una a una por cada una de las estaciones hasta encontrar de pronto la que nos interesa. Si, por ejemplo, ya encontré mi, mi estación de interés y quiero ver la información específica de esa estación, hacemos clic aquí en la, en la cuadrícula y en esta cuadrícula, eh, encontramos la información pues organizada y clasificada para cada una de las estaciones con todos sus parámetros entonces la información de esta estación la podemos ver acá y lo podemos verificar mediante el distintivo listo está esta información que estábamos viendo aquí en esta en esta tabla también nos permite interactuar con esta información es decir si vemos acá el icono de filtrar podemos filtrar toda la información por bandas. Por ejemplo, solo me interesa ver las estaciones que están haciendo uso de la banda UHF. Entonces, vemos cómo se actualiza la información aquí en la, en la tabla y la información que se muestra en el mapa también se actualiza. Todo lo que nosotros filtramos acá se ve acá y viceversa. Lo que filtremos en el mapa se va a actualizar en, este, en esta tabla. Entonces podemos organizar, por ejemplo, de mayor a menor frecuencia. Bueno, perdón, de menor a mayor y de mayor a menor. Eh, podemos también, por ejemplo, nos interesa ver únicamente los repetidores. Entonces, eh, hacemos igualmente clic en el filtro. Y vemos cómo se actualiza la información. Hay otros filtros que, por ejemplo, eh, solo hacen, haciendo clic en la lupa para los casos de... Que, de las columnas que tienen información numérica eh, y son estos. Entonces nos permite buscar todos los los datos que sean iguales a ciertos valores, que sean diferentes, menores que, mayor que, o que se encuentren dentro de cierto rango. Este filtro, por ejemplo, puede ser resulta, eh, resultar muy útil si yo conozco, por ejemplo, la banda en la que operan mis equipos y yo quisiera conocer, bueno, cómo qué hay asignado en este rango por ejemplo de 415 a 430 megahertz de nuevo vemos que la información se actualiza acá y se actualiza en el mapa adicionalmente a la información que podemos ver en estas cuadrillas tenemos estos botones el primer botón nos permite limpiar todos los filtros que hemos aplicado de esta manera no tenemos que ir columna por columna pues borrando cada uno de los filtros esta información que estamos viendo también la podemos exportar en un archivo de Excel. Entonces rápidamente la información de todas las 39,507 estaciones se va a exportar en un archivo. Eh, bueno, creo que este ejercicio no lo, no lo vamos a mostrar completamente, pero lo pueden hacer en cualquier momento. Listo. Eh, también agrupamos la información que se está mostrando aquí en la, en la cuadrilla y en el mapa. Eh, en estos reportes que se encuentran en este botón. Podemos ver el reporte agrupando la información de, eh, por departamentos, pero si, por ejemplo, a mí me interesará me ver de estas estaciones que están en Bogotá. No, en Bogotá no es un buen ejemplo. En Antioquia, que tiene varios municipios cada uno de esos municipios cuántas estaciones tiene, hago clic sobre la barra y veo cómo se desagrega la información y me muestra cuál es, por ejemplo, el municipio que más estaciones tiene. Esta misma esta, eh, información también la podemos ver, en este caso lo estábamos viendo por la división política o la podemos ver por banda, entonces vemos cuántas que tenemos más estaciones en la banda de UHF que en VHF y en HF. También podemos ver la información por tipo, es decir, por el, el tipo de estación que se está utilizando. Entonces vemos que hay 23,198 bases en Colombia y 14,941 estaciones tipo repetidor. De nuevo, esta información que estamos viendo en estos reportes se pueden exportar a un PNG o se pueden exportar a un PDF. La información que estamos viendo en el mapa, además de verlo eh, separada por clústeres, la podemos ver como un mapa de calor. ¿Qué nos permite esto? Que de una manera visual podemos ver en dónde hay muchas más estaciones en Colombia. Eh, y lo, todo lo que estemos viendo en el mapa lo podemos exportar a una imagen o la podemos exportar a un PDF. Bueno, en la parte superior derecha tenemos estas herramientas. En, la, en el signo de interrogación podemos descargar el manual de usuario para utilizar este módulo. Y estas dos, estas dos funcionalidades que me parecen bastante útiles e importantes para, pues, para realizar el manejo de la información de una forma más sencilla. En primer lugar tenemos el filtro por distancia. Este filtro nos permite ubicar un marcador en el mapa, como lo pueden ver, o podemos ingresar las coordenadas específicas que nos interesen. Seleccionar un radio de búsqueda, por ejemplo, 100 kilómetros. El radio máximo es de 250 kilómetros, pero podemos manejarlo según nuestro interés. Y hacemos clic en filtrar. ¿Esto qué hace? Como pueden ver, la información de la tabla también cambió. Y se incluye esta columna que es la de distancia a punto en kilómetros. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí me está calculando desde esta coordenada cada una de las estaciones a qué distancia se encuentra. Entonces podemos, por ejemplo, organizarlo de menor, de, de menor a mayor y de mayor a menor. Entonces aquí yo creo que la, la información les interesaría más saber cuál es la estación que está más cerca. Y si yo quiero ver cuál es esta estación, hago clic en este icono que tiene forma de mira. De mirilla aquí me resalta dónde se encuentra ubicada de nuevo en la medida que me voy acercando puedo ver que aquí hay cinco estaciones que se encuentran a una distancia de aproximadamente entre 5 y 6 kilómetros también puedo ver eh, cuál es la frecuencia que está utilizando esta esta estación entonces ahí por ejemplo yo vería. Bueno, en realidad a mí me interesa utilizar una frecuencia de, no sé, 150.125. Y esta estación eh, está transmitiendo cerca o lejos de mi, de mi frecuencia de interés o una que ya incluso esté utilizando. Ese es el, el filtro por distancia. Esta otra funcionalidad es el filtro por frecuencia que funciona de una manera similar. Entonces, de nuevo, ubicamos un marcador. Aquí podemos eh, ingresar una frecuencia específica. Por ejemplo, 415 MHz con un ancho de banda de 12.5 KHz. Eh, y filtrar todas las estaciones que estén utilizando una frecuencia dentro de este canal que acabo de, de ingresar. Y aquí ya no tendríamos un... Ah, bueno... En ninguna estación, ah, sí, sí hay estaciones, pero no las estoy viendo, están acá arriba. Hay 22 estaciones que tienen específicamente esta, esta frecuencia, pero yo también puedo buscar, por ejemplo, los canales que estén alrededor de la frecuencia que acabo de ingresar. ¿Cuántos canales? Hasta 10 canales. Entonces hago clic en filtrar y puedo ver todas las estaciones, de nuevo, a qué distancia se encuentran. Entonces la más cercana, a partir del canal que yo ingresé, hay una que se encuentra dos canales por debajo. Y estas otras están a cuatro canales por arriba de la frecuencia que yo acabo de ingresar. Entonces vemos cómo de esta manera podemos en cierta forma eh, analizar la información de la asignación con respecto a algún, alguna ubicación que nos interese. Y en un rango de, de frecuencias que en las que operen nuestros equipos. Esta es la, inf la información que se puede manejar en el visor de ocupación. Ahora. En el visor de cubrimiento. Encontramos. De nuevo el icono que nos permite ver la ocupación de espectro. Este icono que es lo que eh, cómo funciona. Nos permite ingresar a lo que a lo mismo que ya acabamos hacer, de hacer. Con la diferencia de que ya el tipo de uso únicamente va a ser cubrimiento. Esa es la diferencia. Entonces, para, digamos, saltarnos ese paso, podemos ingresar directamente acá. Listo. En, el, en la sección de simulación de cubrimiento, podemos encontrar diferentes botones. Este botón que nos permite simular la información, si ingresamos la, la, la, pues la información de una estación en un formulario que ya viene preestablecido. Eh, perdón, me devuelvo acá. Para terminar de explicar los otros botones. Entonces podemos ingresar la información en un formulario web o podemos ingresar la información de varias estaciones o de varias redes. Para, para pues, hacer un solo ejercicio, para eso, hacemos uso del anexo técnico. Que también vamos a explicar más adelante. Y eh, este anexo técnico, pues lo descargamos, lo diligenciamos y hacemos clic aquí en el, el icono para simular. Y vamos a obtener dos tipos de resultados. Uno, que es el, es el análisis de la cobertura, es decir, para cada una de las redes nos va a decir cuáles son los municipios o departamentos o según lo que nosotros ingresemos en el formulario que van a estar cubiertos. Esa cobertura pues se conforma por básicamente tres componentes. Lo que se diligencia en el formulario, en el formato, perdón, lo que vemos en la simulación y, eh, bueno, lo que diligenciamos en el formulario depende de la ubicación de las estaciones fijas y de la, el área de servicios que se ingresa esto lo vamos a ver más adelante con mayor detalle y por otro lado vamos a conocer previamente cuál es la ocupación de la banda que nos que nos interesa entonces si nosotros decimos que queremos ver la banda C de UHF aquí nos va a decir bueno para la cantidad de canales que usted está diligenciando hay o no hay digamos frecuencias que se puedan utilizar entonces desde antes de, de erradicar alguna solicitud, ya ustedes pueden tener una idea de si los equipos en lo que ustedes van a utilizar van a poder ser eh, implementados. Entonces, ahora sí nos devolvemos al formulario. En el formulario también tenemos varios botones. En este podemos ingresar la información campo por campo. Eh, del, de la estación que nos interesa. Si, por ejemplo, yo me ubico mejor ingresando las coordenadas o conozco mejor la, la geografía del país, tenemos esta opción que es un mapa donde también podemos ubicar un marcador para seleccionar de una forma más sencilla la ubicación de la coordenada de la estación que queremos analizar. Aquí vemos todas las bandas con todas las combinaciones de ancho de banda que podemos seleccionar igual en, para nuestro análisis. Listo. Eh, ingresamos una dirección que puede ser, no sé, cerro. Eh, cerca, a, cerro en Antioquia. Los parámetros técnicos de, de la estación. Entonces, Podemos simular dos tipos de estaciones que tienen coordenadas, una base o un, por, o un repetidor. Entonces, por defecto tenemos ya prediligenciados algunos parámetros, pero pues, si ustedes conocen que su repetidor, por ejemplo, no trabaja con 25 vatios máximo, sino que van a operar con 30 vatios, aquí empiezan a modificar esta información. Listo. La altura de nuestro repetidor van a ser 45 metros. Y la apertura del, del lóbulo, pues es qué tan directiva es nuestra antena. Entonces, 360 grados significa que vamos a utilizar una antena tipo omnidireccional. En este caso, si es omnidireccional, no tendríamos que ingresar a CMUT, pero sí tendríamos que ingresar un tilt. Es decir, qué tanto se inclinan las antenas para la cobertura que queremos eh, simular. Este patrón que se está ingresando acá, por ejemplo, si yo digo que mi antena va a tener una apertura de 90 grados y va a tener una orientación de 90 grados, es decir, va a estar inclinada de esta manera, o bueno, en el mapa. Aquí podemos ver esta información que estamos ingresando, cuál sería el patrón. Estos patrones son aproximados, o sea, no necesariamente aquí está el patrón de, de la antena que ustedes están utilizando, pero eh, esta aproximación sí nos permite hacer una simulación cercana. A lo que ustedes van a tener en campo. Si la apertura fuera de nuevo 360, podemos ver acá. Como el patrón es omnidireccional. Y pues el patrón eh, vertical. Pues generaría el. Eh, el patrón de esta manera. Listo. ¿Qué más podemos hacer en este formulario? Podemos, por ejemplo, decir esta estación A. Eh, con antena OMNI. La vamos a guardar para después. ¿Qué, está, si, ¿Qué estamos haciendo al hacer clic en el botón de guardar? Aquí tenemos un archivo donde podemos guardar varias estaciones. Entonces, por ejemplo, tengo una estación que ya se llamaba Red 1 Base con unas coordenadas y tenga, tengo esta otra estación que acabo de crear. Hacemos clic en el botón de simular. Aquí la, la herramienta lo que está haciendo es tomar todos estos parámetros, como les digo, calcular cual, cuáles son los municipios que, que se estarían cubriendo eh, si ubicáramos una estación en estas coordenadas con las características que ingresamos. Y qué podemos ver acá, vemos los municipios que están cubiertos por simulación o pues por el formato porque por ejemplo aquí la, la estación está ubicado en, eh, ubicada en Tamesis Antioquia entonces por lo tanto se incluye este municipio y podemos ver los porcentajes de cobertura tanto en la zona urbana como en la zona rural entonces finalmente estos dos municipios Abejorral y Fredonia no no se deberían incluir en el área de servicio de estas estaciones porque eh, la cobertura no es suficiente también podemos ver que para la banda de la tabla 13 en la banda UHF, su banda C, eh, es factible, encontré preciso un, un ejercicio aleatorio, donde tenemos un factor de ocupación actual del 60%. Entonces, si, si utilizáramos uno de esos canales en esta banda, podríamos hacerlo. Aquí arriba podemos ver esta información en un mapa, por ejemplo. Entonces, esta red, que sería red 1 por defecto, eh, si ubicáramos una estación en esta ubicación con una antena omnidireccional, eh, aquí hacemos un cálculo de la propagación de la señal, eh, pues con los parámetros que se ingresaron, utilizando la información de elevación del terreno y podemos ver los diferentes niveles de recepción que se están generando. Aquí también podemos ver, eh, según las convenciones, cuáles son eh, departamentos, municipios, cabeceras municipales. Y con, en la medida que voy pasando el mouse por encima de cada uno de los municipios o departamentos, podemos ver que, por ejemplo, esta, esta red está cubriendo el municipio de Tames y Santioquia. Sí. Eh, ¿Cubierto por simulación? No. ¿Está cubierto por anexo? Sí. Entonces, este tipo de información, pues es de bastante interés porque desde antes ya van a conocer cuál es el área de servicio de su red y les puede ayudar como guía para diligenciar el formato de, el formato anexo ahora vamos con el formato anexo en este botón podemos descargar el anexo que ya les voy a explicar cómo se diligencia. Listo. Listo, entonces en el momento en el que ustedes van a diligenciar este formato, ya previamente... Eh, conocen cuáles son las coordenadas que les interesan, los equipos con los que van a trabajar, cuántos equipos son, cómo va a estar conformada su red. Y la idea es revisar, por ejemplo, cuál va a ser finalmente la cobertura y si la banda en la que operan sus equipos eh, es, puede ser previamente viable o no. ¿Qué factibilidad tiene esa banda? Entonces, como podemos ver, el formato anexo está compuesto por cinco pestañas en la pestaña 1 que es la guía encontramos estos enlaces que nos permiten hacer un como dirigirnos específicamente a alguno de los temas que nos pueda interesar las sugerencias que lo lean nosotros pues lo preparamos con el fin de que les sirva como guía y ustedes conozcan previamente qué puede pasar si diligencia en el formato de una forma u otra entonces eh, Aquí se puede ver la información agrupada eh, para cada una de las pestañas. Entonces, empezamos por la pestaña Resumen de Redes. ¿Qué contiene la pestaña Resumen de Redes? Contiene la información agrupada de todos los parámetros que son comunes a todos los equipos de la red. Es decir, si yo tengo una red que tiene repetidor, bases y portátiles, todos los repetidores, bases y portátiles van a trabajar en la misma frecuencia Van a utilizar la misma polarización y eh, la red va a conformar la misma área de servicio. Entonces, esa información se va a diligenciar en la pestaña resumen de redes. Para facilitar el diligenciamiento, pues empezamos a agrupar la información con, utilizando un identificador que sería el número de red. La cantidad de frecuencias, aquí es donde indicamos, listo, todos los equipos de, de mi red van a utilizar dos frecuencias, tres frecuencias, una sola frecuencia para el caso de las redes simplex. Y para eso tendríamos que tener en cuenta que para los canales duplex se debe diligenciar eh, pues números pares porque transmiten con una frecuencia, reciben con una frecuencia. Eh, entonces, el canal como tal está conformado por dos frecuencias, por lo menos. Pero ustedes pueden tener una red duplex que funcione con tres pares de frecuencias. En ese caso, ingresarían seis frecuencias. El tipo de transmisión, pues, dependiendo de la red que ustedes van a conformar, pueden, su red, su transmisión puede ser simplex o duplex. En el caso de que su red esté compuesta con, con por lo menos un repetidor, eh, el tipo de transmisión sería duplex. Si no, si solamente tienen bases y, o, o solo móviles o solo portátiles, eh, entonces el tipo de transmisión sería simplex. La banda, pues ustedes saben que el espectro está dividido en diferentes bandas. Eh, las bandas pueden ser HF, VHF, UHF HF y recientemente se abrió en el, en el PSO. La convocatoria para redes que operan en la banda de 10 gigahertz. Entonces podrían seleccionar la, la opción de SHF. Las subbandas. Bueno, estas bandas, pues, eh, si ustedes miran el Cenaf, que es el cuadro nacional de atribución de bandas de frecuencias, hay unos planes de banda establecidos. Para facilitar eh, la selección de de las frecuencias que se, que se van a tener en cuenta en el análisis técnico, ustedes pueden seleccionar, bueno, los equipos en los que yo, o en los que van a trabajar eh, nuestras redes, estos operan específicamente, por ejemplo, en el rango de 480 a 430, 448 a 450, leí Superman. Entonces, en ese caso, debo seleccionar la tabla 13, banda S2. Listo, entonces esta guía eh, corresponde igual al menú desplegable que van a observar en la opción de sus bandas. Ahora, para la banda de 10 gigas, tenemos una particularidad. Eh, estas bandas o estos equipos pueden utilizar un canal eh, con 28 MHz de ancho de banda y pueden utilizar hasta dos canales adyacentes de otra tabla que sería la tabla 57 eh, entonces para que les sirva como guía utilizamos estas gráficas donde pueden decir listo yo podría utilizar el canal 2 el canal 9 y el canal 10 en el caso únicamente en el caso de las de las eh, redes que, que operen en SHF se permite ingresar más de una vez el mismo número de red de lo contrario se debe ingresar una sola vez listo, seleccionan la subbanda, ingresan el ancho de banda y las topologías. Esto era lo que les estaba mencionando. Si tiene por lo menos un repetidor, podemos conformar la red. Pues con este tipo, con estas diferentes topologías. Aquí les indicamos que el repetidor se va a, se va a comunicar con todos los otros equipos. Por ejemplo, si tenemos un, una red con repetidor, bases móviles y portátiles. Va a utilizar una frecuencia que generalmente es la frecuencia más alta eh, para comunicarse con los repetidores bases móviles y portátiles y ellos van a utilizar otra frecuencia que sería la, la más baja generalmente para comunicarse con el repetidor. Listo. Esta, esta información pues, es como una guía, para, una guía visual para el diligenciamiento del formato. Eh, se ingresan las polarizaciones de todos los equipos que están conformando sus redes que, con las opciones vertical, horizontal o M para cualquier otra. Generalmente en, en BHF, UHF y HF las polarizaciones son verticales. El tipo de cobertura, que es el área de servicio. Si ustedes seleccionan la opción de cobertura nacional, es decir, que su frecuencia se tendría en cuenta en todos los municipios de Colombia. Eh, también su cobertura puede ser únicamente departamental, es decir, yo, eh, mi red puede trabajar en cualquiera de los municipios de, de, los, cualquiera de los 200, creo que 50 municipios de Boyacá, por ejemplo. Puede ser cobertura departamental y municipal, por ejemplo, eh, cubro todo el departamento de Tolima y algunos municipios de Caldas. O pueden ser coberturas municipales, donde no sé, solo voy a cubrir el municipio de Chía. Recinto cerrado es una cobertura particular que solo aplica para redes tipo 13 o 14, o sea, que están conformados por solo móviles o solo portátiles. Y eh, en este caso, los, todos los equipos van a estar eh, confinados en el mismo lugar. Puede ser un centro comercial, puede ser dentro de un edificio específico. Entonces, en este caso, a pesar de que son tipos eh, equipos móviles, o sea, que no tienen una ubicación fija, sí se debe ingresar unas coordenadas que es en donde está ubicado el recinto donde se, donde, donde se van a desplazar estos equipos. Y tenemos esta última opción que es por definir, que es para las redes punto multipunto en la banda de 10 gigahertz, ya que esta área de servicios se, definir, se definirá hasta que se haga el análisis de viabilidad, porque depende del resultado de la simulación únicamente. Listo. Eh, en la... Vamos a ver rápidamente cómo se diligencia esta, esta pestaña que acabamos de ver. Entonces tenemos, como les decía, el número de red. Aquí en la, esta columna que tenemos acá es súper útil. Porque nos, permite, nos va indicando qué es lo que tenemos que ir haciendo. Como pueden ver, primero nos dice ingrese un número de red. Entonces voy a crear dos redes para iniciar. Eh, ¿Cuántas frecuencias tiene su red? Entonces voy a crear aquí una red simple y una red duplex. ¿Qué pasa si yo selecciono aquí que mi red va a ser duplex, pero solo tiene una frecuencia? Aquí dice como... Eh, se re, como pueden ver, se resalta en rojo la, la observación y e dice como Ey, nosotros no podemos crear de ninguna manera una red duplex que opere con una sola frecuencia. Como les digo, pues, debe ser por lo menos un par de frecuencias. Entonces, ya dejemos esta en la banda de VHF. y esta trabajémoslo en la banda de VHF. Las subbandas. Entonces, conforme van ingresando, están esta información aquí se van eh, cambiando los menús de las opciones que pueden trabajar entonces para eh, simplex en la, en la banda de UHF tenemos la tabla 4 y la tabla 13 la, ta la tabla 4 eh, va de la del desde 383 98 MHz y tiene unos anchos de banda de por ejemplo de 3000 kHz, 5 eh, bueno 3 megas, 5 megas o 10 megas. Listo. Y la otra tabla, en este momento, por los equipos que nosotros conocemos, trabajan, trabajarían en la, con un ancho de banda 6.25, 12.5 o 25 kilohertz. Generalmente, trabajan en, con 12.5 kilohertz. Igualmente, para la banda de VHF, tenemos en la porción duplex, tenemos estas subbandas desde la A a la D, e. entonces podemos seleccionar alguna de estas, de estas subbandas, igualmente seleccionamos el ancho de banda, y que nos dice ahora, listo, ingrese el tipo de topología que va a tener su red, entonces como teníamos una red simplex, todas las opciones que tenemos acá, están para las opciones de, de redes simplex. Entonces, te dice, te dice, bueno, mi red va a ser, por ejemplo, vamos a hacer una de recinto cerrado. Entonces, como les decía, puede ser únicamente el tipo de red 13 o 14. Y vamos a hacer una red duplex con repetidores, bases, móviles y portátiles. Todos los equipos que pueden estar conformando una red de este tipo. La polaridad, de nuevo, puede ser vertical, horizontal, mixta. Como... Como mi red es tipo 13 o 14, aquí se me habilita esta opción donde yo le indico, listo, es una red de solo portátiles, pero en realidad yo voy a tener una cobertura municipal. En ese caso, ingresaría aquí un no. Pero si efectivamente mi red es una red simplex que opera en un recinto cerrado, pues selecciona aquí sí y aquí me dice listo, toda la información de la red 1, eh, la información que es común a, todo, a toda la red ya está completa. Y por eso se pone aquí en las observaciones el, eh, la celda en color verde. Y como pueden ver, para todas las otras redes, no se me despliega este menú. Para las redes HF particularmente, además, me permite ingresar. Bueno, sí, yo puedo ingresarle un horario diciendo que mi red va a operar únicamente de 8 a 12 aquí les va a indicar que esta columna corresponde a información. A información que es únicamente para la. El que he diligenciado de una manera más correcta. Eh, esto opera, Esto funciona. Este campo está habilitado únicamente para redes que operen en la. En la banda de HF pero ustedes seleccionaron una red UHF, entonces por eso es incorrecto. Y finalmente, este campo de notas complementarias se utiliza, como su nombre lo, lo indica, para agregar información que no ha podido ser diligenciada en ninguno de los otros campos. Por ejemplo, eh, yo selecciono que necesito utilizar tres frecuencias, pero particularmente los equipos que yo estoy utilizando eh, operan, necesitan que esas frecuencias estén separadas 10 eh, canales. Entonces, eh, cada una de las frecuencias debe tener una separación de 10 canales. ¿Listo? Es información de nuevo complementaria. ¿Qué no se debe hacer acá? Decir... Eh, es una red duplex con topología. Eh, repetidor, base móvil y portátil. Bueno, no, ¿por qué? Porque esa misma información ya la diligencié en todos los campos que están eh, en esta parte. ¿Qué me dice acá eh, la observación? Que me falta ingresar el área de servicio. Pero si se fijan, esta información ya no se puede ingresar en esta pestaña. Entonces, ¿dónde la podemos ingresar? Ahora tenemos la pestaña número 4, que es la de área de servicio. Si yo ingreso aquí la red 1. Como recuerdan, nosotros dijimos que esto es un recinto cerrado. Entonces, por lo tanto, no debemos ingresar qué tipo de cobertura tiene esta red. Y por eso nos genera este error. Eh, entonces dijimos que tenemos una, una red. Por ejemplo, que esta red va a operar en varios municipios de Antioquia. Entonces aquí nos, bueno. Tenemos varias opciones, que sea nacional y aquí ya con esto finalizaría el diligenciamiento de, de la información de área de servicio de esta red. Y aquí ya se ingresaría, se colocaría la observación como un ok y en la cobertura vemos que, se, que ya se registra que es una cobertura nacional. En el caso de que yo me equivoque y coloco que es nacional y departamental, entonces dice, hey, Usted está seleccionando más de un entorno geográfico. Entonces. Eh, no podemos decir que es municipio. Bueno, sí podemos decir que es. Departamental y municipal, pero no así. No es de esta manera como se. Como se ingresa. Como si nuestro nuestra red, por ejemplo, traba, eh, trabajara en un departamento específico y en algún municipio aledaño. Podríamos decir listo. Esto va a trabajar, por ejemplo en el valle. ¿Listo? Aquí no se me despliegan los municipios porque yo estoy diciendo que quiero todo el departamento. Y como pueden ver, aquí finalmente el área de servicio me dice que vamos a tomar todo el departamento del valle. Y vamos a utilizar además algunos municipios del, del Cauca. No sé qué municipio esté aledaño al al valle entonces voy a tomar uno de forma aleatoria entonces en este caso aquí podemos ver que finalmente dice esta red número 2 va a tener un tipo de cobertura departamental y municipal cuáles departamentos y cuáles municipios los que he ingresado acá entonces puede que sea además otro municipio entonces digo sí es otro municipio que también está ubicado en el cauca y es este listo entonces todo lo que vamos ingresando acá se va actualizando en esta en esta celda qué pasa si yo por ejemplo después de que ya ingresé el municipio me devuelvo y digo que finalmente no es el municipio sino que es el departamento lo que va a primar aquí es la información que se diligencia en estas tres casillas sí de nuevo si yo eh, bueno, en este caso, como pueden ver, finalmente el área de servicio está conformado por el Valle del Cauca y Cauca. Si borro esto de acá y coloco que es una cobertura nacional, me va a decir, usted no puede decir que va a cubrir el, todos los municipios de Colombia y además va a cubrir eh, el Valle del Cauca y el Cauca. Entonces, como pueden ver, el propósito de, esta, de estos menús que tenemos acá es en cierta forma ayudarles y, e irles indicando en la medida que van diligenciando el formato qué es correcto y qué no. Listo. Ahora, la información del anexo. En la información del anexo, aquí vamos a empezar a hacer la descripción de cada una de las estaciones que conforma esta red, indicando, por ejemplo, listo. Esta red va a ser una red nueva, es decir, yo, tengo, yo ni siquiera tengo un, anex, un un expediente, un cuadro de características técnicas que tenga una asignación a mi nombre. Entonces, eh, voy a empezar a crear redes desde cero. O eh, ya tengo este cuadro y mi cuadro tiene cinco redes, voy a agregar la red número 6. entonces también agrego la red Agregó esta información utilizando el código de trámite RN. Ahora, eh, ya tenía cinco redes, lo que les había mencionado, pero quiero agregar una estación a esa red. Entonces voy a modificar esa red existente agregándola una estación. Entonces, en ese caso utilizamos el código de trámite En. Si quiero modificar una estación existente, es decir, ya tengo el cuadro técnico, tengo que ya es un repetidor y ya conozco el distintivo de esa, de esa estación, utilizaría el código MF, modificar estación existente. Con SR cancelamos la totalidad de la red, es decir, todas las estaciones y todas las frecuencias van a desaparecer del cuadro. Y finalmente, si solo quiero cancelar una estación de toda la red, utilizaría el código de trámite S.E. Eh, listo, entonces en esta, en esta pestaña de anexo, habíamos dicho que tenemos una red 1 con, en la banda de VHF y que tiene eh, solo móviles, no me acuerdo, solo móviles o solo portátiles. Veamos, simplex con solo portátiles. Entonces en este caso, digo, bueno, vamos a crear una red nueva. Eh, no ingreso el indicativo de llamada, o sea, si yo lo ingresara, cualquier cosa, me va a decir como no se puede ingresar aquí un indicativo dado que el tipo de trámite que usted está seleccionado, seleccionando es red nueva. Para móviles y portátiles podemos ingresar todos, o sea, los podemos agrupar acá. Ay, ¿qué pasó? Ah, me, me equivoqué. Aquí colocamos que son tipos de estaciones portátiles y que son 2,000 portátiles en total. ¿Listo? ¿Qué pasa acá? Aquí me está diciendo ingrese las coordenadas de la estación. ¿Por qué? Porque como habíamos dicho que es un recinto cerrado, entonces esto va a estar dentro del conjunto. Cerrado, Alcázares, no sé. Entonces nos va a pedir que ingresemos las coordenadas de esta estación. No voy a inventar alguna solo para este ejercicio. Eh, aquí, en cierta forma, hacemos la validación de que estas coordenadas estén dentro de Colombia. Entonces, si yo, por ejemplo, dijera 0 grados de longitud, me está indicando, hey, Colombia está, está enmarcada entre los 66 y los 81 grados oeste. Ay, perdón, 66 y 81 grados. Entonces, como pueden ver, en cierta forma, pues utilizando todas las limitaciones que, que tiene Excel, tratamos de guiarlos para que no se diligencie esta información de forma incorrecta. Eh, aquí ingresé 74 grados. Eh, por error ingreso más de 60 minutos, también me indica los minutos no pueden ser menores a cero ni mayores a 59. Entonces, ingreso nuevamente la información hasta que todo esto quede correcto. ¿Qué pasa? Que hemos visto en la forma como diligencian otro, eh, varias personas este, este formato. Tienen la información en otro archivo Excel, la copian y la pegan. Y, se, y todas estas validaciones que nosotros teníamos, todos esos mensajitos, se dañan. Entonces, llega el formato, en cier, eh, aparentemente está bien diligenciado. Porque tiene la información completa, pero hay otras validaciones que están haciendo las herramientas, tanto el Pronofis del Mintic como el visor de espectro. Entonces, la potencia entregada a la antena de los portátiles, eh, no sé, dos vatios. Y ya con esta información es suficiente. Vamos a poner que no tienen ganancia en eh, este portátil. Pero con esta información es suficiente para cargar la red 1. Y para la red 2. Solo vamos a hacer un ejercicio eh, de diligenciamiento para para. Mostrarles, por ejemplo, la red 2. Si existía. Y contiene un repetidor. Entonces. Aquí la información para los repetidores y para las bases se tiene que diligenciar renglón por renglón. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo decir, tengo dos bases ubicadas en estas coordenadas. No. Si yo tengo, por ejemplo, eh, unas bases sectorizadas, visto, unas van a tener una antena apuntando al norte y la otra van a va a tener una antena apuntando al sur. Entonces, ingreso la información de cada una de las bases por separado. Eh, para las bases, igualmente, ingresamos las coordenadas en general y todos los otros campos. Pues, pero para agilizar este ejercicio, yo ya traía la tarea hecha y tenía unas redes ya preconfiguradas. Entonces, ¿cómo configure estas redes? Tenemos una red en la banda de HF, eh, cuatro redes en la banda de VHF y una en la banda de UHF. ¿Qué particularidad tienen? Pues las topologías. Entonces, eh, todos los, los elementos que están indicados acá se ingresaron en la sección de área de servicio. Bueno, como les, eh, les había indicado, estas tres redes ya existían, entonces vamos a agregar estas estaciones y las redes 4 y 5 y 6 van a ser redes nuevas. Si yo quisiera modificar una red que ya existía, una, una base que ya existía, perdón, me equivoqué de selección, entonces tengo que ingresar el indicativo de la estación. Esa es la diferencia. Pero en general es lo que ya les expliqué. Ahora, vamos a revisar qué pasa si yo cargo este formato en el, en el visor de espectro. Entonces aquí tenemos dos opciones para cargar el, el archivo. Uno, podemos arrastrarlo, es decir, vamos a la carpeta donde tenemos ubicado este formato de Excel y lo arrastramos hasta acá. Esta opción es chévere y no. <risa> ya les explico por qué. Eh, si, por ejemplo, yo tuviera que hacer varias correcciones al archivo, voy a, voy a modificarlo para que salga algún error. Espérenme, por favor. Ejercicio. Entonces, vamos a decir que nuestra potencia es de 500 vatios para que el sistema diga, en serio, entonces eh, guardamos. De nuevo seleccionamos el archivo aquí en el visor. Lo llevamos hasta acá. Hacemos clic en simular. Ah, bueno, de pronto por lo que lo arrastré dos veces, me está saliendo este error voy a ah bueno y también que llevo como un montón de tiempo con esta ventana abierta es sano no dejar el el visor abierto tanto tiempo porque pasan estas cosas entonces nos vamos a devolver y volvemos a ingresar listo arrastramos el archivo y le hacemos clic en simular. Entonces aquí nos dice, hay un error. El, en la celda E11 de la pestaña 3, anexo 1, hay un ítem que está seleccionado y no está permitido. Entonces vamos a ver qué pasa en la celda E11. En ejercicio. Ah, bueno, esta, esta aclaración vale la pena hacerla. En este momento está implementada solo la validación para estaciones nuevas y para redes nuevas. Listo, de nuevo. Entonces, como yo lo arrastré, eh, si por alguna razón tengo muy lejos la carpeta o lo que sea, tengo que estar haciendo este mismo ejercicio varias veces. Con esta opción ya simplemente me queda, bueno, yo ya había hecho este ejercicio antes de, de empezar el, eh, la capacitación. Tengo que ir a buscarlo, pero lo tengo que buscar una sola vez y ya simplemente eh, la carpeta donde estén todos los archivos me sale aquí por defecto. Entonces, tienen estas dos opciones para seleccionar el archivo y cargarlo acá para empezar a hacer el análisis. Estos errores, pues en este caso, eh, lo diligenciamos muy bien y únicamente nos arrojó este, este error. Aquí, como les decía, la potencia de su antena, la potencia entregada a la antena, Está por encima de los niveles normales en los que operan los equipos. Entonces, revísela, Es únicamente una advertencia. ¿Sí? Pero eh, revísenla. <risa> Revisen todo lo que les aparezca acá. Si salen muchos errores, muchas eh, advertencias, tenemos esta opción. Esta, perdón. Donde copiamos al portapapeles todo lo que esté listado acá. Y de esta manera puede ser mucho más fácil la corrección del anexo. Entonces, ustedes del anexo técnico, ustedes pueden ir y mirar cada una de las pestañas en qué celda es que tienen que hacer la revisión o corrección. Listo, ya terminamos entonces la simulación y miramos qué nos está entregando. Eh, para la red 1, podemos ver que yo había colocado que era una red con cobertura nacional. Entonces, ¿qué nos está mostrando acá el visor? todos los municipios de Colombia, 2.125, cubiertos porque lo indiqué así en el, en el anexo. Vamos a filtrar para la red 2. ¿Qué me dice? La red 2 tiene municipios que están cubiertos por el anexo, es decir, porque las estaciones están ubicadas dentro de, de alguno de estos municipios o porque al hacer, ah, porque el área de servicio que se ingresó aquí... En la información eh, incluía, por ejemplo, Filadelfia Caldas. Entonces ven, buscamos acá, Filadelfia Caldas, está in, in, incluido porque lo ingresé así en el, en el formato. Pero si yo quisiera verificar esta información que estoy teniendo porque me está diciendo que estoy cubriendo Santander y estoy cubriendo Caldas, entonces no entiendo por qué. Miro esta información en el mapa ¿Qué vemos acá, que las seis redes se pueden ver acá. Entonces, yo primero voy a ver qué pasa con la red 1. Entonces, la selecciono y hago clic en filtrar. Listo, entonces, recordemos, esta era una red tipo eh, con, eh, que trabajaba en la, en, en la banda HF con cobertura nacional. Entonces, eh, nos van a salir todos los departamentos resaltados y cubiertos por el, por el anexo. Listo. Entonces, como lo podemos ver, salen todos los departamentos, todos los municipios resaltados. En la medida que voy pasando por el mapa, me dice, ¿está cubierto? Sí. ¿Por simulación? No. ¿Está cubierto por anexos, Sí. Particularmente las redes HF en este momento no hacen parte de las que se simulan y se genera un área de servicio porque esta, el comportamiento de las ondas en esta banda es diferente a las generales que estamos trabajando. Igual con las de SHF. En este momento no, no generamos la simulación para, las, para la banda de SHF. Listo, aclarado lo anterior, vamos a revisar nuestra red número 2. Entonces me salía que estaba cubriendo Filadelfia Caldas. Pero si miramos, aquí no hay ninguna estación y definitivamente las manchas de cobertura de las estaciones que yo ingresé no están cubriendo Filadelfia Caldas. ¿Qué quiere decir eso? Que yo diligencié mal el formato y pues debo corregirlo. Entonces aquí podemos ver cómo el formato nos ayuda a guiarnos para poder el, el visor nos ayuda a guiarnos para poder diligenciar correctamente el anexo antes de presentarlo ante el mintic porque qué pasa si ustedes lo presentan así nosotros vamos a buscar una frecuencia que esté libre tanto en esta parte cuál es tanto en santander como en en filadelfia sí y qué va a pasar pues Finalmente, ustedes saben que esto les genera un cobro de, por contraprestaciones y van a pagar eh, algo que ni siquiera están cubier, cubriendo y a lo mejor por el error de diligenciamiento, eh, no se han dado cuenta que ni siquiera lo van a cubrir. Entonces, utilicen este tipo de ayudas. Como recomendación. La red número 3 miremos cómo nos quedó diligenciada. Es algo similar. Entonces, tengo municipios que ingresé pero no me fijé que en realidad estos no están cubiertos por, la estación que estoy, por las estaciones que estoy ingresando. Pero, ¿qué pasa? Tenemos un repetidor y una base. Yo quiero ver únicamente la cobertura que me genera el repetidor. Entonces, aquí desmarco la red completa, marco el repetidor y hago clic en filtrar. Vemos cómo cambia la, la predicción de la cobertura. Y efectivamente me está mostrando solo lo que la cobertura que generaría este repetidor. Listo, funciona de manera similar para todas las redes. Eso en cuanto al análisis de cobertura de las redes. Entonces aquí vemos eh, que nos, esta red número 4 tiene un repetidor y tres bases. Entonces, ustedes pueden decir como, hey, pero yo había seleccionado que también tenía móviles y portátiles, ¿por qué no me salen aquí en la simulación? Porque finalmente los elementos que generan la cobertura van a ser los repetidores y las, y las bases, y por eso se realiza de esta manera. Listo. Ahora, vamos a ver qué pasa con la ocupación. Aquí nos está haciendo un resumen de... Listo, la red número 1 trabaja en la banda de HF que corresponde a la tabla 1 subbanda 5, según lo que se diligenció en el, en el formato, solicitamos un canal y en esa banda eh, no hay nada ocupado. O sea, seleccioné precisamente una, una porción del espectro que no tiene nada ocupado. Entonces, por lo tanto, el resultado es que es factible. Pero qué nos dice también la red número 4 en la porción que usted seleccionó, que es la banda C de la tabla 13, es decir, en la banda de UHF, está 100% ocupada en la, en la, en el área de servicio que usted solicitó. Entonces, ya desde antes ustedes saben que pueden mirar, por ejemplo, listo, mis equipos eh, trabajan en la banda C y la D. Entonces, ya desde antes puedo mirar. Para la, la red número 3 y para la red número 4, otras subbandas. Entonces, vamos a hacerlo. Este no es. Entonces, redes 3 y 4. Dijimos que la banda C está ocupada, entonces podemos mirar una banda más alta que es generalmente las... Una de las bandas, a esta banda no está habilitada para el PSO. Eh, entonces podemos revisar si en la banda B hay disponibilidad y de UHF. Y eh, ahora miramos, en la banda 4 eh, tenemos la B y está ocupada, entonces revisamos si en la banda C eh, hay disponibilidad. ¿Qué otra cosa fue la que vimos mientras estábamos revisando el resultado del visor? Con respecto a la cobertura, deberíamos aprovechar y corregir estos, estos valores. Entonces, ni Filadelfia ni Fuente de Oro están cubiertos en sí. En el Caldas ni en Meta. Entonces, eh, voy aquí a área de servicio y corrijo esta información que ingresé acá. Entonces, ¿qué nos dice el anexo? En realidad, su cobertura corresponde a Santander, Bucaramanga. Entonces, cambio aquí. Santander, Bucaramanga. Listo. ¿Qué pasa si en durante las correcciones yo me equivoqué? Bueno. Me equivoqué, permítanme. Y yo quería ingresar eh, Santander eh, y otro de los municipios que sé que están cubiertos pero no modifiqué el, el municipio, o sea, lo dejé así tal cual como está. Como pueden ver, el área de servicio finalmente va a estar conformado por, como les había dicho, lo que se diligencia acá, y ustedes dijeron que vamos a tener en cuenta este municipio, que Arenal en realidad es el código DANE 13042, o sea, no está en Santander, sino que está en Bolívar, así tal cual se va a tener en cuenta para el análisis y les va a salir en el cuadro. Entonces, bueno, vamos a hacerlo bien. Santander y Florida Blanca. Blanca, Listo y así para cada uno de los municipios que nos está saliendo en el resultado del análisis. Vamos a guardarlo para ver cómo se va corrigiendo la información. Listo, entonces, simular anexo. Seleccionamos el archivo. Esperamos a que aquí nos indique que ya quedó listo para subir y hacemos clic en simular. Bueno, no corregimos la potencia. Pero ahora vemos que la, la red 2, eh, ah, bueno, yo tenía este filtro ya hecho, va a continuar ahí el filtro a menos que yo lo quite. Pero nuestra red 2 ya está conformada por municipios que sí corresponden a la, a la, a la información que yo ingresé. Y por otro lado, podemos ver que la red eh, 3 en la banda B, que fue la que seleccioné, están 91% ocupadas, sí, pero si yo quiero solo un canal eh, en la banda duplex, en la porción duplex, o sea, dos canales, eh, es factible que pueda obtener un permiso para esa, para esa banda, ¿listo? Entonces, ya con esto finalizamos la explicación en general del, del, del módulo de cubrimiento. Pero hay otra pestaña, una quinta pestaña que es muy importante para nosotros y pues para ustedes. ¿Por qué? Esta pestaña contiene la información de los responsables del área técnica, que serán los que serán los que vamos a contactar. En el caso de que cuando llegue el, el anexo técnico a la ANE y estemos haciendo el, el análisis de viabilidad técnica, si encontramos alguna inconsistencia, si por ejemplo hay muchas solicitudes además en la banda B y nosotros Podemos complementar ese análisis diciéndoles como sus equipos pueden operar en alguna otra banda o, por ejemplo, eh, el tema de la potencia. Eh, se les pasó y llegó la solicitud diciendo que ustedes van a transmitir eh, entregándole a la antena 500 vatios. Aquí nos va a, a aparecer igual la alerta y les vamos a enviar una aclaración. Pero para poder enviar esa aclaración necesitamos esta información. Nosotros. ¿Qué hacemos acá en la ANE? Enviamos eh, la aclaración por a través de front office o la enviamos a través de alguno de nuestros correos de la ANE y apenas hacemos esa acción, los vamos a llamar, porque a nosotros sí nos interesa que esa información se corrija y se entregue correctamente. Entonces, los vamos a llamar para preguntarles, ¿recibieron el correo? ¿Tienen alguna duda sobre lo que les estamos diciendo en la comunicación? Sí, no, ¿qué necesitan? ¿Sí? Entonces, es la oportunidad para que nos, nos comuniquemos adecuadamente. Entonces, si ustedes llenan esta información con alguien que está fuera del país, con un correo y un que ya no existe, con un celular que ya tiene otra persona. Y el teléfono fijo, eh, pues sabemos que por cuestiones de, de pandemia o de pronto ya hay horarios en los que no, no se atienden estas, estos números. No tenemos cómo hacer ese paso. Entonces, esta información administrativa es muy importante que la diligencien y que la diligencien a conciencia. Listo. Ahora voy a devolverme a la presentación. Para hacer un recuento de lo que hemos visto y ya pasaríamos a la parte de dudas. Entonces, en el módulo de ocupación de espectro tenemos tres secciones, que son las, las básicas. Ah, bueno, primero tenemos tres pasos. Eh, primero, ingresar el tipo de cubrimiento que queremos observar. Luego, eh, ingresar el, el ámbito geográfico en el cual queremos hacer la, la revisión de la información. Y el tercer paso, que a veces se nos olvida, hacer clic en el botón filtrar. Listo. Ya. Eh, la información que podemos consultar aquí en el mapa, si hacemos clic sobre cualquier estación, que sería esta, este paso que está con el número 4, vemos la información técnica. En la parte de abajo vemos eh, todos los botones con los que podemos interactuar con, en el mapa. Tenemos el botón para exportar la información a Excel, visualizar cada uno de los parámetros de forma organizada en una tabla, los reportes, cambiar la información de clúster a mapa de calor, exportar lo que yo tengo como imagen o como PDF. Y esta opción que es muy importante, que es, esa le sale únicamente a los usuarios que están ingresando con el, con los datos del, del operador, es decir, los que están registrados en, ante el Mintic. Recuerdan que yo al inicio les había dicho que hay dos formas de ingresar. Si ingresan primero por eh, front office, y desde ahí hacen clic en el botón visor de espectro. Esta opción les va a salir habilitada. ¿Y qué va a pasar acá? Van a ver únicamente la información en la tabla y en el mapa de sus expedientes. Entonces, esta, esta opción también puede resultar bastante útil para sus análisis. Bueno, ¿qué más vemos acá? En la parte superior derecha, acá está se encuentran los botones para consultar el manual. En caso de que alguno de los pasos se les olvide. Para hacer un filtro por distancia, que recuerden, es ubicando el, el marcador y trazando el círculo alrededor. Eh, haciendo un filtro por frecuencia. Y la última opción, que es la, son las capas. Esta no se las alcancé a mostrar, pero es básicamente cambiar la visualización. Si yo quiero ver el mapa como Google Earth o alguna, o alguna otra imagen. Como, eh, ahí sí ya es para ver la información según sus preferencias. Sobre el módulo de, de cubrimiento... ¿Qué vimos? Hay dos formas para ingresar la información, diligenciando directamente el, la información en un formato de Excel. Eh, hacemos igual tres pasos, descargamos el formato, lo diligenciamos y lo cargamos y, los, y hacemos clic en simular. Si ingresamos la información mediante el formulario, ¿qué va a pasar? Solo vamos a, a hacer el análisis estación por estación. Entonces, hacemos eh, clic en el botón. Ah, perdón, un segundo. Hacemos clic en el botón que parece una, una tablilla. Eh, diligenciamos el formulario y hacemos clic en el botón para simular. En el resultado de la simulación, vamos a ver el reporte que nos indica si en la banda de interés hay disponibilidad para la cantidad de frecuencias diligenciadas y el reporte de cobertura. Entonces, recordemos... El reporte de cobertura se va a conformar teniendo en cuenta el área de servicios eh, diligenciada, la ubicación de las estaciones fijas, también es muy importante que, se, que detallen muy bien esas coordenadas, y en el resultado de la simulación de cobertura. Eh, finalmente, eh, todos estos reportes que hemos visto se pueden descargar en formato de Excel. Y para repasar sobre el anexo técnico, lo podemos descargar directamente desde el visor o lo podemos descargar desde la página del Mintic, haciendo clic en descarga de formatos para el PSO. De cualquiera de las dos maneras, van a descargar la última versión, que es la que está habilitada para presentar las solicitudes ante el Mintic. Listo. Está compuesta por cinco pestañas. La guía, que les recuerdo, es importante que la lean que si tienen alguna duda primero se remitan a la guía y si tienen alguna duda más allá entonces nos contacten directamente en la ANE el resumen de redes que es donde se diligencian los parámetros que son par comunes a todos los elementos de la red en la pestaña número 3 diligenciamos los parámetros de cada una de las estaciones que componen sus redes eh, ahí es importante que revisen que las estaciones que se están diligenciando correspondan con la topología completa de sus redes. En área de servicio, que es la nueva pestaña que se incorporó, es donde se selecciona el tipo de cobertura y los, de, los departamentos o municipios de cada una de las redes, según sea el caso, excepto para recinto cerrado y en las redes en las, en las bandas de SHF. Y finalmente, la pestaña administrativa, que incluye todos los datos de contacto, eh, que vamos a utilizar en caso de que se requiera aclarar alguna, alguna información técnica técnica por parte de la la Bueno, eso sería todo. todo. muchísimas gracias por esta completa y clara explicación que nos nos del visor de, de espectro, especialmente de nuestro nuevo nuevo nuevo módulo de ya ya bueno, ya tenemos preguntas preguntas en el chat que voy voy a pasar a realizarle a Joana. e invito a las personas también que han participado eh, durante toda la capacitación para que se animen y pregunten las dudas que tengan para que podamos aclarar los temas que requieran. Adicionalmente, también les recuerdo que en el chat compartimos una encuesta para que por favor la diligencia nos dejen sus datos. El objetivo de contar con sus datos es poderlos invitar a las próximas capacitaciones que vayamos a realizar frente al visor de espectro y otras temáticas también que desarrolla la Agencia Nacional del Espectro. Y también, como les indicaba al principio, poder obtener la realimentación de ustedes para el resultado de este evento. Bueno, Joana, tenemos una pregunta del señor Gonzalo Rugeles. Eh, el señor Gonzalo nos pregunta, ¿el formato anexo que tiene el simulador es la última versión activa? Ya que en el PCO 01 de 2022 no figura la hoja 4, área de servicio. Eh, correcto, tal como lo, lo acabo de mencionar, en la sección de descarga de formatos para PSO que tiene la pestaña, la página del MINTIC y en la opción del botón para descarga de los, de los formatos que les mostré hace un momento, eh, se encuentra la última versión que es la que está habilitada para, para trabajar en el PSO. ¿Qué quiere decir esto? Que como... Si sí, han revisado la, la, la resolución del PSO, se habilitó una nueva banda y por lo tanto se tuvo que modificar ese formato. El nuevo formato, que es el que contiene la pestaña 4, que incluye el área de servicio, es el que se permite cargar para presentar las solicitudes de PSO. Listo, Joan. Muchísimas gracias. Eh, el señor Ricardo Duarte también nos hace la misma pregunta frente al formato en Excel y pues pregunta dónde lo puede, dónde lo puede encontrar. Entonces le vamos a pedir apoyo a nuestra área de comunicaciones para que a través del chat también les comparta exactamente los enlaces, que es uno el enlace del visor de espectro, como lo indicaba Johanna, y el otro el enlace donde está pública la información del PSO del Ministerio para que ustedes puedan acceder directamente a a ese formato en Excel. Entonces ya en unos instantes les estarán compartiendo los enlaces a través del chat bueno la siguiente pregunta es johanna al realizar la preavibilidad de mis redes con el visor puedo dar por hecho que al presentarme en un proceso de selección objetiva voy a obtener la viabilidad de mi requerimiento como les mencionaba la información que les arroja el visor es una guía es una ayuda pero el espectro es dinámico, entonces lo que ustedes simularon en un momento puede que ya cuando se presente la solicitud eh, sea diferente. Es muy probable, es muy probable que sí sea viable, pero también existe la posibilidad de que existan cosas que se deban, deban ajustar, o sea, la, la ocupación de la banda pudo haber cambiado y por lo tanto ya no, no haya disponibilidad. Entonces. Es muy importante tener en cuenta esa consideración y esa pregunta que nos acaban de hacer es muy importante. Siempre que se haga un ejercicio en el visor, es importante tener en cuenta que es un ejercicio de previabilidad técnica, no corresponde a un permiso y no nos garantiza que los resultados que nos están dando ahí van a ser los mismos que cuando se haga el análisis técnico por parte del Grupo de Ingeniería de la Agencia Nacional del Espectro. Correcto, ya. muchísimas gracias. Eh, el señor Alejandro nos pregunta, ¿con este formulario se pueden modificar redes? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Pues, eh, como les mencionamos al inicio de esta capacitación, el módulo de cubrimiento es nuevo. Y, pues, hemos tenido, tenemos varias fases. En esta primera fase, estamos haciendo el análisis de redes nuevas y estaciones nuevas. Si queremos modificar redes o modificar estaciones, eh, más adelante vamos a implementar el análisis, pero el diligenciamiento por, del formato, incluyendo las estaciones que se quieren modificar o agregar, sí lo van a, present, a poder presentar ante el MinTIC. Listo, no sé no, si estoy si clara o... Sí, Listo. sí correcto. Eh, la siguiente pregunta es, ¿qué debo hacer si la tipología de mi red no aplica a las opciones dadas en el formato? Bueno, en ese caso sí, eh, eh, valdría la pena hacer una reunión directamente entre el grupo de ingeniería y, y la persona que está interesada en hacer la solicitud, porque esas son las topologías que se han manejado, pues generalmente, las que conocemos que funcionan, sin embargo, pues también es cierto que las topologías de red pueden cambiar a lo largo del tiempo, o sea, existen nuevos nuevas tecnologías y los fabricantes pueden implementar eh, avances que todavía no conocemos. Entonces, en ese caso sí es importante que se comuniquen con nosotros y revisamos el caso particular, porque las topologías que están incluidas en los en los formatos enmarcan la mayor, la, pues los casos que actualmente eh, funcionan en Colombia. Joana, por favor, para completar esta, esta respuesta, a través de qué medios se pueden contactar con la Agencia Nacional del Espectro, con el grupo de ingeniería, para revisar estos casos específicos, por favor. Listo. Hay varias formas. Uno es eh, llamando directamente a la Agencia Nacional del Espectro al teléfono 6000030 Y eh, pueden preguntar por Carolina Daza o por Joana Cruz. Ahí pues nos redirigen la llamada. Mi extensión es la 2852, la de Carolina es, eh, me corrigen si me equivoco, creo que es la 2833. Eh, bueno, ya la revisaremos y, y confirmaremos. Pueden escribir a los correos en la página del, del visor de espectro, permítanme un segundito. En la parte de abajo. En esta parte de abajo, es que esta pantalla está, está el correo soporte-espectro-ane.gov.co. En este correo podemos atender este tipo de solicitudes. O, pues, si ustedes ya han presentado solicitudes previamente, saben que los contactamos a, a, a través del correo de solicitudes, que es solicitudes solicitudesdespectro-ane.gov.co. Entonces, telefónicamente o a través de un correo. Listo, Johanna. Muchísimas gracias. Bueno, nuestra última pregunta es, ¿hay un límite de simulaciones de cobertura que se pueda realizar con el visor? No, cada vez que ustedes necesiten hacer una simulación, la, la aplicación está disponible. En cuanto a la cantidad de redes de pronto que quieran simular, hasta el momento, pues, eh, hemos trabajado para que la capacidad del visor sea bastante amplia y, pues, no les vaya a generar ningún problema. Sin embargo, el, en caso de que se supere ese límite, les saldrá un mensaje de, de advertencia. Pero con los hemos hecho ejercicios con formatos bastante, bastante grandes, casi que una red, un expediente completo de los operadores más grandes que tenemos actualmente y no ha habido problema. Entonces, okay. sí hay un límite, pero, pero es bastante amplio. Listo, muchas gracias. Bueno, nos acaba de llegar una última pregunta del señor Gonzalo Rujeles. Para solicitar una frecuencia específica, ¿se sigue usando solo el campo de notas? ¿Hay posibilidad de en la simulación ver las frecuencias disponibles dependiendo de la cobertura? Bueno, eh, para solicitar una frecuencia específica, si toca... Eh, utilizar el campo de notas complementarias, pero tampoco les podemos garantizar que esa va a ser la frecuencia que se va a, um, que vamos a encontrar como viable en el análisis de la, del grupo de ingeniería. Entonces, sí vamos a considerar esa información, pero no se puede garantizar. ¿Por qué? Porque en el proceso de selección objetiva, ustedes saben que estamos recibiendo las solicitudes de muchísimos operadores de forma simultánea. Y... El análisis es imparcial, no le vamos a dar pues, prioridad a alguno por, por ningún factor. ¿Eso qué significa? Que si varias personas están pidiendo eh, disponibilidad en, la banda, en una banda, eh, todos quieren la banda D, por ejemplo. Entonces vamos a revisar cada una de las ubicaciones de sus estaciones y vamos a ver cómo conviven contra todo lo que están solicitando en ese mismo momento y todo lo que ya existe. Revisamos criterios de distancia, criterios de separación de canales, hacemos un análisis de C sobre I. Es un análisis mucho más profundo y detallado. Eh, pues más adelante, cuando, en la medida que sea posible implementar, eh, se podrá hacer, pero en este momento no. Listo, Johanna, muchísimas gracias. Bueno. Les recordamos a todos nuevamente eh, que compartimos un enlace con la encuesta del evento para que por favor la diligencien, para que nos compartan sus datos a través de esta encuesta. Adicionalmente, también pues, les informo que vamos a realizar otras capacitaciones. Hoy específicamente nos centramos en el módulo de cubrimiento. Vamos a realizar otras capacitaciones frente a los módulos de radiodifusión sonora y también al módulo de microondas dado que para la Agencia Nacional del Espectro es muy importante que todos nuestros usuarios y la ciudadanía en general conozca esta herramienta que la agencia pone pues a conocimiento y a beneficio de todos los usuarios. Si bien los módulos para hacer las simulaciones o para verificar la ocupación están enfocados en los procesos de selección objetiva y en los problemas de redes y servicios que quieren hacer una revisión antes de presentar estas solicitudes al Ministerio, también es muy importante que pues, la ciudadanía en general, las personas que estén interesadas en conocer la ocupación del espectro puedan ingresar a este módulo de ocupación de espectro, como les indicó Joana, el módulo de cubrimiento, el módulo de microondas, el módulo de radiodifusión sonora, se pueden conocer todas las condiciones técnicas de cada una de estas redes. Entonces, los invitamos a que ingresen a nuestra herramienta, a que la conozcan, a que adicionalmente, si ustedes encuentran que la herramienta tiene algún problema, algún error, también nos escriban al correo que aparece en este momento en la pantalla, que es soporte -piso espectro porque el objetivo es estar mejorando esta herramienta. También la Agencia Nacional del Espectro está trabajando en incluir otras funcionalidades, como lo indicaba Joana, para esta herramienta. Agradecemos mucho la participación de todas las personas en este evento por parte de la Agencia Nacional del Espectro. Es un placer siempre contar con la participación de todos ustedes en este tipo de eventos organizados por la ANE y esperamos que tengan una buena tarde. Mil gracias y hasta luego. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Feliz tarde.